Eh, lo primero que vamos a ver es el póster ¿y el tiempo está bien puesto en el póster? sí, ¿Sí? ¿noelia, maría, está bien puesto el tiempo en el póster? ¿el qué? el tiempo, si yo os pregunto que si está bien puesto por eso no quiero que os pongáis ahí, aquí donde no veáis, no estáis esto es una cosa que no voy a repetirla para todos los grupos, todas las personas, quiero que oigáis todo esto, porque luego me venís... Ah, es que yo no sé, en las tres clases teóricas lo hemos explicado, cómo se hace cada una de las cosas. Y, y luego viene la gente... el menos, pero el otro juego sí tiene un peso importante, entonces, ir cogiendo las ideas que vamos dando... Luego nos enteráis, estáis allí porque os traéis sin cuidado, pero yo voy a evaluar que a mí sí me trae con cuidado. Entonces... Os voy a decir varias cosas para que las tengáis en cuenta. Primero, que estáis escuchando las explicaciones que damos de esto. Y lo segundo, ¿veis ahí un ordenador y aquí una cámara? ¿Alguien vio ayer Ferdé? Bueno, pues salió uno, eh, un alumno de hace años aquí de la facultad. Uno de los gemelos. No, no uno de los gemelos. Sí. De los gemelios. Uno de los gemelos que teníamos aquí. Eh, que intentó no sé yo si era matarme o no sé, con un frisbee a una velocidad tremenda, un frisbee de un kilo y yo estaba sentado en mi ordenador ¡fua! pero era en el otro pabellón la cuestión es, la cámara hoy me la han tirado dos veces el este, que no es que uy, es que el balón se ha ido no, que lo protejáis como vuestra vida, o sea, aquí pensarlo los que están encargados de exponer esto es santo. Si tienen que decirle a los otros, os vais a aquella esquina, os vais. Que lo organizáis de otra forma, lo organizáis. Pero que no se ocurra, uy, es que le han dado, pues como estamos con pelotas, la han dado. Que ya lo sé. Pero que es que penséis eso, ¿de acuerdo? Vale, pues atentos a las correcciones. Lo primero, en, la, en las indicaciones que decía, decía una cosa en la rúbrica que teníamos, decía cosas muy básicas, como cuatro gráficos. Pero, ¿cómo ponemos cuatro? Es que si no tienen... Uno detrás de otro. No, ya, ya, pero bueno, refiero que nosotros lo pensamos que no se si por no quedarse más. Pero es que, que, que el juego es muy sencillo, como poner ponemos cuatro gráficos? Es que cuatro no, gráficos. Pero cuatro. Que... Hay veces que... Ideadlo. Apelo a vuestra creatividad. ¿Situación individual, situación de alguna fase del juego? Claro, y pensadlo. Y luego, ellos han hecho, por ejemplo, bien las flechas, que salen automáticamente. Hay gente que las ha hecho a mano y luego las flechas las hacen así a mano. Eso ya lo hemos explicado, cómo se hacen. Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta. Objetivo. No me pongáis objetivo principal del portador tal y cual, sino directamente, bueno, sino directamente ponéis, por ejemplo, objetivo principal, dos puntos, y explicáis y, y ponéis directamente empezando por infinitivo. Siempre empezáis los, verbos por infin, los objetivos por infinitivo los objetivos motores, no me repite los objetivos motores de esta tarea tratan no, eso no es es directamente fortalecer tal y tal, ¿vale? siempre se empieza con un infinitivo, entonces eso estaría mal y la meta de este juego no es la meta sino el objetivo de meta es conseguir, empieza siempre con un verbo en infinitivo en eso se definen los objetivos en que es una frase que empieza con un verbo ...vale, aquí esto está bien... ...que hayáis puesto las justificaciones... ...de las diferentes calificaciones que habéis puesto... ...cuantas más pongáis mejor... ...y como hay posibilidades de poner... ...otro, dos hojas en el póster... ...por favor, poned ...poner dos, si sí, es necesario... ...también le podéis poner el logo... ...que habíamos puesto de la asignatura... ...igualmente, si hay alguien aquí... ...que está pillando a los demás... ...que no lo sé, sí. siempre utilizar... ...cuadraditos y otro color... ...cuadraditos para las otras personas y eso, ¿de acuerdo? Pues venga... El calificador de la edad, por ejemplo. Eh, Sí, eso, pues, faltan también cosas como la calificación de la edad... ...y así alguna cosa que es un poquillo pues, más importante... ...y otra cosa, cuando el nombre... ...esto está para que pongáis el nombre y los apellidos... ...está claro que este lo hizo solamente Daniel Romero... ...que no lo hizo ninguno más... No, el, este es el del grupo, sí... Ya, pero este es el del grupo, pero aquí nada más que no pone sí, que lo hizo lo hizo, habrá pasado por Daniel el juego, Romero. ¿verdad? Desde luego Alejandro no, que todavía no lo, ha no, no lo ha entregado. Pero vaya, que si está en el del grupo, es por ya lo ya, ya. supervisado y todo eso. Ya, ese. ya lo sé, pero os digo que para que pongáis el nombre de los tres, y aquí uno en inglés y otro en español, pero de todas formas lo que quiero deciros, que eso que tenéis que entregarlo todo y que pongáis ahí los nombres, que no volváis luego a poner aquí el nombre del juego, ¿vale? Mm. Ni dibujitos, ¿vale? Ni dibujitos que no vienen a cuento. ¿De acuerdo? Pues ya, venga, empezamos. Bueno, a ver, nos vamos a poner de pie, por pues, favor. Venimos aquí. Uy, todo arimasado, ¿eh? Vamos arriba. la A ver si me atendéis por ahí. Ahora por aquí, empiezo por aquí. Bueno, el juego vamos a jugar ahora es muy sencillo, un ratito, corto. Se llama la bomba, ¿vale? somos muchos, hemos contado 24. Vamos a dividir la clase de la vamos a en el campo de los que es el de línea alta, ¿vale? Y vamos a número en dos grupos de negocios. Os cuento, todos se dividen en rondas. Cada ronda, que se la ronda, cada grupo, hay que tener un cuidado. El portador cuidado. de la bomba, tirar rondas diferentes. Y este, su misión es pasarle la bomba a otro. La ronda dura en 30 segundos. No vale tirar, solo vale con okay. sí, bueno, ah, Y bueno, si vamos ya estar vigilando y ya os he echado o de... explotado alguna bomba, pues se explota. Bueno, tal, la, la, la ronda de 30 segundos. Cuando termine una ronda de 30 segundos, el que tiene la bomba explote y espinao, es simple, ¿vale? Como lo que he dicho, somos muchos, vamos a dividir la clase en 2, en 12, así que cada grupo los 6 que salgan, que sobrevivan, se reúnen en una final, ya los seis contra dos los otros seis ya veremos a ver quién gana. Vale. Es decir, de los 12 y 12, 6 se clasifican de aquí, 6 se clasifican de allí, se enfrentan luego aquí 6 contra 6 los que sí. pierdan allí 6 contra 6, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a empezar. Voy a decir el número, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, aquí 28, 28. aquí, <risa> Gracias. Los dos iba a decir eh ahí están altísimos no que no haya el... venir para acá venir María venir para acá si sí, he dicho que no vaya ahí al final de la fila ahí la primera la señora está no. que está Ay, a a ¿Te me alinea todo bien en medio queremos cerca eh, una cosa, cuando hay eliminado, por favor, quitarlo o sea, buscar otra forma pero que no haya gente parada y la otra cosa, que también se le he dicho a los del otro grupo eh, a los otros grupos por favor, cuando vayas a poner, intentar hablar lo más claro posible, porque hay algunos que no dudo que en su pueblo se hable así, pero intentar para que o entiendan todos los demás. ¿Pero lo dicen por algo en concreto? No. Es por no, no, por no. solo si por algo... Pues sí, sí, por algo en concreto. Hay algunos que son de cadio, de yo no sé qué sitio no, me va a que no, No, no. Intentar hablar lo más correcto posible, porque hay algunos que no vocalizan nada y tú lo ves. <risa> que no lo dice por ti vaya. No, no, no, no. Y se queda y se queda diciendo que <risa> no ha explicado. Entonces, hay que subtitular, ¿eh? ¿Hay que sustituirlo? Y la no cuestión hay es que exactamente. ¿Y y la que cuestión es que pensar. ¿no? Eh. No? Eh. No, claro, sí ¿Eh? ¿no? no te creas, te equivocas. La cuestión es silencio. La cuestión es que vosotros tenéis que hablar para que os entiendan los demás y también hablar fuerte. Que hay algunos que empiezan a hablar y empiezan. Sí, vamos a hacer este juego que se entere todo el mundo, vaya. ¿De acuerdo? Pues venga, el siguiente.